Primero, gracias por estar aquí porque con un día como este, con la ría a la, la izquierda y el mar a la derecha, es realmente un, un, un esfuerzo y un agradecimiento porque porque bueno porque asistís a esta charla que va a ser muy informal y que en el caso de que tengáis dudas o consultas o sugerencias, pues como estamos a la distancia corta, levantáis el dedito y nos lo preguntáis y ya está. Es, eh, retomando un poco, dos. me interesa hacer dos reflexiones que van a enlazar un poco con lo que se dijo ayer y con lo que se acaba de decir hace menos de 10 minutos en la otra sala, ya sabéis que hay, esta es una sesión simultánea con las que está teniendo lugar en el en el eh, en el Fantasio. Y bueno, la primera es que retomo una de las eh, una de las eh, digamos reflexiones que hizo ayer una de las ponentes, eh, creo que se llama Idoya, helada, eh, que habló de la grosería. Bueno, pues nosotros vamos a hablar hoy de la grosería. De acuerdo de la grosería, que yo eh, suelo utilizar el eufemismo de lo prosaico, que es para todo lo que se está haciendo hoy aquí y para todo lo que tenéis, sin ninguna duda, en cartera, para todo lo que tenéis en vuestro, en vuestro uh, backstage, necesitáis financiación. Es así, se necesita financiación. Y esa financiación se consigue en diferentes niveles de la administración, que seguramente conozcáis eh, muchos los regionales en nuestro jerga se dice la, el nivel regional, pero para nosotros. Eh, en, el, a, a, en España se habla de las comunidades autónomas que tienen unas líneas de financiación ad hoc destinadas a los colectivos vinculados a esa comunidad autónoma en esa cobertura geográfica. Luego hay otras líneas de ayudas ministeriales que nosotros ya sabéis que nuestra, eh, en nuestra oficina está en, en, ensartada, integrada en una subdirección general, ahí está Benito, que se llama Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas y esas son ayudas ministeriales. Y luego están las ayudas europeas. Nosotros estamos ya en ese nivel regional, nacional y europeo. En el europeo, bueno, pues hay una serie de programas, una serie de iniciativas que lanza la Comisión Europea para proyectos sectoriales. Todos habéis ido a hablar. Luego, además, eh, tenemos la suerte de contar con, con USIO, que es. Un caso práctico del programa del que vamos a hablar, de los dos programas que nosotros gestionamos desde nuestra oficina, pero de muchos otros programas europeos. Es decir, que vosotros sois, fundamentalmente, por el perfil gestores culturales... Digamos que estáis adscritos al programa que nosotros representamos, que es el programa, luego os contaré muy deprisa, Europa Creativa y el programa Ciudadanía, lo veremos. Pero luego hay otras iniciativas europeas que pueden ser de interés y, voilà, y aquí está el caso por excelencia. Erasmus, Horizon, Life... Es decir, que sepáis que el abanico de ayudas europeas es extenso y que podéis postular y participar y, en el caso de que lo solicitéis. ¿Quién somos nosotros? Y ahora hablo de nosotros, aunque estoy yo aquí, pero vamos a hablar en primera en plural, somos una oficina. Somos el punto nacional de información de dos programas europeos. Dos. Los dos sois, ya lo digo de antemano sin conoceros, sois potenciales candidatos en el caso de que lo queráis. Lo sé. Es decir, vuestros perfiles de vuestras instituciones, de vuestros organismos, de vuestras asociaciones, son eventualmente... Candidatos a participar de estos programas, lógicamente en el caso de que queráis. Si os interesa, no hay ningún problema, pero en el caso de que os, interés, os interesara hay unas oficinas nacionales, que es lo que somos nosotros, que nos encargamos obligatoriamente, no es ningún acto de generosidad, aunque el sector normalmente es bastante agradecido y lo agradecéis y es muy estimulante que lo hagáis así, pero es nuestra obligación. Nosotros tenemos la obligación de... Asesoraros, acompañaros, ayudaros en todo el proceso de puesta en marcha de vuestro proyecto. Si lo solicitáis, si no, lo podéis hacer solitos. Hay gente que se va a consultoras. Yo lo disuado un poco, pero vamos, nosotros estamos ahí porque tenemos ese mandato. ¿De acuerdo? Y ese mandato empieza desde lo de hoy, que es una pura presentación muy impresionista y muy de pincelada, pero que Espero que luego ya eh, vengáis eh, o entréis en contacto con nosotros con más, con más detalle, hasta que desde este ordenador lanzáis el proyecto, lo siento, digital, se ha hablado hoy mucho de lo digital, a Bruselas, donde un comité de expertos independientes lo va a evaluar. Es decir, que nosotros hacemos de poli bueno, hacemos todo el proceso, si lo solicitáis, pero no evaluamos esa presión de me equivoco no me equivoco los proyectos que hoy va, de los que va a hablar usío son proyectos que han sido evaluados no por un nivel nacional no por un ministerio español o italiano o sueco lo han evaluado evaluadores independientes hay ah, evaluadores por cierto y aquí que no voy a citar el nombre en, en, en, este, en, este, en este evento es así pero vamos pero no podría evaluar proyectos españoles un evaluador eh, español. Bueno, un proyecto liderado por un, una entidad española lo evaluaría obligatoriamente un evaluador que no fuera, no fuera español. Entonces, ese es nuestra, digamos, nuestro mandato. Estamos integrados en el Ministerio de Cultura, en la subdirección que hoy organiza este evento y eh, tenemos en nuestro ADN el salir, porque si estamos en una subdirección que se llama Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas, no paramos. No parábamos, se paró, ahí vuelvo a red. Hago un juego de palabras, nos paramos como todos en la, en la, en la pandemia, pero seguimos ahora moviéndonos sin, sin parar. Entonces, esa es nuestra, insisto, nuestra tarea y nuestra obligación. ¿Cuáles son estos dos programas? Pues estos dos programas son Europa, Creativa, Cultura. Y esto lo quiero decir hoy aquí, desde hace... De, los programas europeos, lo sabéis, y si no os lo digo, tienen una vigencia de siete años, todos. El, el Europa Creativa, 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020, y estamos en el periodo 21-27. En el periodo 21-27 tenemos convocatorias hasta el 2027, son anuales, se convocan regularmente, hay que ver el calendario. Nosotros os lo vamos, os lo vamos indicando a través de nuestras, nuestras redes sociales y esto afecta a todos los programas. El Erasmus que he mencionado, el programa eh, eh, Horizon 2020, que ahora se llama Horizon Europa, el programa Media, el programa Live y... En este periodo se ha puesto en marcha un nuevo programa que se llama CER. Estas son las siglas en inglés de Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores. ¿Qué quiero decir con esto? Que, insisto en esta idea, todos los que estáis aquí sois potenciales solicitantes de los dos programas. Porque si la cultura, todos lo sabemos, seguramente vosotros lo sepáis mejor que nosotros, es un sector extraordinariamente versátil y poliédrico, la ciudadanía podéis colocar cualquier proyecto, siempre que queráis. Yo no estoy aquí para obligar a nadie. Si tenéis mentores y si tenéis, eh, digamos, eh, sponsors, esto es, eh, bueno, pues como es la... Florencia del siglo XVI, tenéis un, un, un uh, Medici, pero lo nuestro es concurrencia, competi bueno, un Medici o un Amancio Ortega, o un eh, empresario que os da el dinero a vosotros porque le ha gustado. Nosotros somos, nos movemos en preta por portet, no se hace alta costura. Esto es una serie de normas, esas prosaicas de las que se habla, esas muy mal, fama, muy, muy mal reputadas de las que se habla, esos papeles tan atávicamente mal eh, integrados, pero es dinero público, lo siento, es dinero público y hay que seguir unas pautas. Que esas pautas pueden ser aligeradas? Seguramente, elegid a los políticos que se encarguen de que eso sea así. Nosotros somos un órgano gestor, ¿de acuerdo? Entonces, toda esta especie de protesta siempre hacia lo público... Pues bueno, pues, eh, es que es así eh, y lo lamento y, y, y si queremos que sea de otra manera y nosotros incitamos mucho eh, a esa especie de, de enredo, más que networking, para hacer llegar a las instituciones europeas que queréis que las cosas vayan por aquí y vayan por allá. Pero una vez que están establecidas, cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, promover estos dos programas. ¿Por qué digo esto respecto a la, real, a la reacción de ayer de lo prosaico o lo grosero? Pues sí. Es así. Y estos son los papeles que hay que rellenar y para esa desdramatización, para ese rebaje, para eso estamos las oficinas. Porque os ayudamos a, a, a elaborar, os ayudamos a buscar socios, damos capacitación, todos además gratis. Tenemos colegas europeos que cobran. Claro, nuestra oficina está integrada en un ministerio y somos un organismo público. No podemos tener ingresos, no podemos tener ingresos. Entonces, de ahí lo del poli. Bueno, porque luego hay otras digamos otras, otras entidades, otros colegas que pueden, pueden cobrar. Nosotros hacemos todo eso. Y ya os digo casi confidencialmente que el sector, es decir, vosotros, eh, porque cada, cada, cada oficina, cada punto nacional de información hace una estrategia para dar... Eh, digamos, para dar respuesta a lo que demanda el sector, es decir, lo que demandáis vosotros. No es lo mismo el sector cultural en Francia que en España que en Montenegro, y digo Montenegro, en todo momento sabréis por qué. Entonces, cada oficina crea una estrategia para dar, insisto, respuesta a lo que vosotros demandáis. Y básicamente lo que se demanda el sector cultural español... Lo digo claramente, es capacitación. Es decir, que ya no pedís que os contemos, que no he traído el PowerPoint, pero lo traeré en otro momento, si lo requerís, o ya os digo dónde, eh, dónde recabar toda esa información. Ya no queréis que os diga proyectos de cooperación pequeños, tres países, 200.000 euros medianos, porque eso es, tan, es muy fácil. Es, es una información accesible. Lo tenéis en Montenegrino, en caso de que la queráis tener en Montenegrino. Lo deseable es que el proyecto sea competitivo. Y para ser competitivo es todo lo que se habla hoy, que también tiene mala reputación, y es que es así. No podemos sustraernos a por dónde van los tiros. Si queremos que sea de otra manera... Hay que hacer para que lo sea, y eso se hace a través de canales políticos. Pero insisto que nosotros no somos un órgano político, somos un organismo. Y esos proyectos que queréis que sean competitivos para Europa Creativa o para hacer o para las ayudas de la Consellería de aquí, de la, del Principado de Asturias, o para las ayudas del Ministerio, que ayer entiendo que estuvieron algunos representantes del Ministerio hablando de esas ayudas, tenéis que tener un buen modelo de negocio. Tenéis que tener una buena estrategia de audiencias. Tenéis que tener una buena política de marcadores de impacto. Y eso, nosotros damos esos talleres. Nosotros no, por supuesto. Lo dan expertos y se encargan de, bueno, de informaros e informarnos. Porque nosotros también tenemos que rellenar papeles ¿eh? igual que los vuestros. Esos papeles que tenéis que rellenar, los rellenamos exactamente. El mismo formulario lo rellenamos nosotros. Pero es verdad que no me gusta la perdón, la demagogia y lo nuestro es una ayuda operativa, nos la dan normalmente sí o sí y vosotros entráis en concurrencia competitiva. Esos evaluadores van a decir, este me gusta, este me gusta menos esa es la diferencia. Nosotros no lo dan pero también nos cortan. Si vemos que no lo hemos hecho correctamente nos dan una puntuación es decir que no hablamos desde la barrera a pesar de esta pequeña tarima. Esas papeles que vosotros tenéis que cumplimentar los tenemos que cumplimentar también nosotros. Hay una proximidad. ¿vale? Entonces esto para hacer la entrada de qué vamos a hablar hoy aquí, hablamos de financiación. Y dentro de la financiación, sabemos que con esa cosa mal, mal, eh, de mala reputación, bueno, pues, pues hay este abanico de posibilidades. Y una vez, eh, eh, durante tiempo, en una de las diapos, lo que pusimos, porque yo quería que, que vamos, quería yo, queríamos, eh, que, que, se, que, se, que, se, que se significara y que se viera claramente. Era un libro que tenía una pequeña introducción de una, eh, de una viajera que había reproducido el viaje de Admunsen, ¿no? uno de, los, de estos grandes eh, eh, aventureros, no pasa nada, aventureros eh, eh, escandinavos. Entonces ella ponía que para iniciar esta aventura... Nada, tenéis... Eh... <risa> Ahora tenéis, ponéis ahí al rincón, que vamos a nos pasamos pasar la chuleta para hacer una aventura de esta decía tenía que encontrar lo que es el motor de este tipo de aventuras, que es la financiación y la financiación la tenemos, como he dicho, en estos, en estos ámbitos entonces, para los que no habéis venido vamos a hablar de una grosería, que es el dinero ¿Vale? según nuestra, eh, la, la intervención de ayer estoy de acuerdo, es algo prosaico pero, pero que, hay que, que, hay que, hay que hay que manejar y luego lo que, lo que para poner blanco sobre negro aparte de Eusio, la mesa anterior la que estaba en el, la que estaba en el, en el Fantasio de los de la mesa, que no lo han citado, y también les voy a poner la cruceta cuatro son proyectos europeos. Cuatro. La, ¿Cómo se llama? El, el, de, el de aquí, el, de, el, de, eh, el del Pozo Santa Bárbara. ¿Cómo se llama? ¿Quién lo ha dicho? La Aponte. Vale, Guarte que se lo ha callado, Uarte tiene financiación del programa europeo. El moderador, Alfredo, se ha presentado dos veces, a veces te lo dan, a veces no te lo dan. Es decir, que no es nada ajeno. Esto no está hecho para el Ministerio de Cultura, ni para el Museo del Prado, ni para la National Gallery. Esto está hecho para vosotros. Porque esas evaluadores lo que van a ver es la calidad de la propuesta. Como hemos dicho que es preta porter, te van a decir cómo quieren que cortes el traje. ¿Eh? No, no, no vas a hacer todo el traje. Y el traje te va a pedir que el proyecto, he dicho, como he dicho, tenga un buen modelo de negocios, tenga una buena estrategia de audiencias, tenga una buena eh, marcadores de impacto. Todo eso, luego tenéis que, lógicamente, cortar ese patrón y ahí es donde empieza el reto como oficina. Es una reivindicación, y eso sí que es una reivindicación muy de nuestra oficina. Hay que ser creativos cumplimentando formularios. Y esta es la provocación. Lo sé que estoy en este punto casi de la butad. Yo estaba delante de auditorios eh, de, de gente de artes escénicas y le digo, pero si es casi, tan, es casi tan excitante y tan estimulante y más rellenar un formulario que hace una de vuestras performances. Poneros a hacer un formulario como hay que hacer, porque en el fondo... En el fondo, claro que son proyectos europeos, lógicamente no es un proyecto de La Ponte, ni es un proyecto de la Fundación Cerezales, ni es un proyecto de eh, eh, eh, España creativa, no, es un proyecto con socios. Eso es lo primero que tienes que tener grabado. Son proyectos europeos para algo que va a ocurrir en La Ponte, que lo financie el Principado o, eventualmente, el Ministro de Cultura. Es competencia del Estado miembro. Los proyectos tienen que tener una dimensión transnacional. Me sale el ramalazo de profe, el, el pronombre personal de primera persona, yo. Y tú está prohibido. Aquí conjugamos en plural, nosotros y vosotros. Y ese nosotros son suecos, montenegrinos, vale, eh, tunecinos, porque luego veremos, bueno, veremos, no lo vamos a ver, pero os lo aclaro, no solamente son los 27 países participantes. El Reino Unido se fue y es como que fuera Japón. Pero hay países participantes, países que han firmado un acuerdo, otro papelón, otro papelorio. Con la Comisión Europea, un memorándum un of understanding, un memorándum de comprensión, pagan su chique, aquí todo, nada es por la patilla, hay que pagar, y sus ciudadanos son potenciales solicitantes. Es decir, si tenéis un, un socio de Bosnia, de Herzegovina, de Turquía, de Georgia, es igual que si fuera un socio de Alemania, de Italia o de Suecia. ¿Vale? Entonces, ese, ese, ese, ese, ya voy terminando. ¿eh? Esa, esa, esa dimensión transnacional, ese nosotros y vosotros, es el verbo que tenéis que conjugar. La pregunta en un sitio como Navia, en un sitio como Normandía, en un sitio como Veneto es, pero ¿qué, qué proyecto tengo? Yo soy una pequeña entidad, ¿qué tengo que hacer aquí? Hay cientos de pequeñas entidades como Navia que estáis concernidos, inquietos, preocupados por la misma cuestión. Es ahí. Tienes que buscar los socios que estén implicados en lo que a ti te interesa poner, en, poner en, en, en, en, el, en, el, en el formulario y a partir de ahí trabajar. Pero no tengáis ninguna reserva de decir, bueno, mi entidad tiene un pequeño músculo o estamos ubicados en, una, en, un, evento, en, vamos, en un contexto contextualizado, en, una, en un en una, en una espacio muy rural... No, no, lo que tenéis que buscar es, insisto, un hilo argumental que implique a todos los socios y, lógicamente, que se acople a ese pretaporter. Relevancia, calidad del partenariado, calidad de las, de las actividades propuestas, plan de medios, es ahí. Y ahí, ahí es donde tenéis que tener la creatividad. O sea, yo recuerdo, y esto estábamos un poco casi en el, en el tema de la casi de la, de la confidencia. Nosotros quisimos hacer un vídeo promocional del, del programa porque tenemos que hacer vídeos, es un gasto elegible, tenemos que justificar. Os digo ya de mano, como dicen Asturias, os digo de mano que es mucho más complicado justificar al Ministerio que justificar a Bruselas. Seguro. Os digo ya de mano que es muchísimo más complejo eh, justificar gastos a las comunidades autónomas que a Bruselas. Eso lo sé por experiencia propia. ¿eh? ¿Vale? Entonces, bueno, pues efectivamente, queríamos hacer un vídeo, es un gasto elegible, viaje, pum, pum, pum, todos los papeles que me piden para el ministerio de justificación de un viaje aquí en Bruselas es muchísimo más easy going, muchísimo más, mucho más flexible. Hacemos un vídeo. Ese vídeo queremos hacerlo con un vídeo artista, lógicamente que nos lo va a hacer. La idea que yo le transmití, que lógicamente era irrealizable, ¿vale? Porque no era era una auténtica eh, dislate, era que empezase el vídeo por la Escena de todas las películas de los 60 y 70 de Hollywood. ¿Cómo acaban las películas de, los, de la época dorada de, de, de Hollywood? Con un beso. Ahí no, ahí no acaba nada, ahí empieza todo, en un programa europeo. Porque el beso que, que vosotros... Sabéis que vuestros socios tenéis la misma inquietud, que sabéis que os interesa lo mismo, que queréis, vale, ya lo sabéis, son vuestros amigos, o lo sabéis que los habéis conocido, que nosotros os ayudamos también a buscar socios, pero estáis implicados, implicados exactamente en la misma reivindicación. Eso ya lo sabéis, pero ahora es cómo se reparte el juego. Ya el beso lo tenemos, pero ahora es quién hace esta parte del proyecto, quién cofinancia, quién evalúa, quién hace esa parte que es la parte que tenéis que poner en el formulario, la parte de, de, de, de la estimación de contenido y de la estimación del presupuesto, todo eso hay que hacerlo de una manera creativa. Y es ahí donde viene la provocación. Hay que ser creativos en la formalización. Ese evaluador que va a estar, son dos, uno en su ordenador, no se juntan nunca, antes se juntaban físicamente, ahora uno está en su ordenador en un país y el otro en otro, y empiezan a evaluar. ¿Va a haber un proyecto, con perdón, estoy diciendo un caso al azar, de cuatro residencias de artistas? No va a tener ninguna posibilidad de ser evaluado, lo siento. De ser bien evaluado, va a ser perfectamente evaluado, lógicamente. O va a haber un grupo de teatro de Francia, España y Portugal, hay cientos. Entonces, en esa formalización del formulario, de cómo hace uno, por qué lo hace, porque la pregunta es siempre, y si pongo un, un, un socio de este país, la respuesta es siempre, ¿por qué le pones? ¿Porque es más guapo, es más listo? No, porque es el que mejor va a hacer esta parte del proyecto. Y este otro, es decir, que el partenariado tiene que ser algo completamente empastado, completamente coherente, donde cada socio contribuye... A la implementación, diseño, cofinanciación del proyecto en la medida de, los, de, su, de, de sus posibilidades, porque tiene esa trayectoria, esa, esa, esa formación, ese know-how, por emplear un, un, un, un, un anglicismo. Entonces, es ahí donde tenéis que poner toda la carne en el asador. Es decir, donde tenéis que. Es como los collages: tú tienes una serie de piezas ¿no? y tú las vas. Las vas ajustando y, bueno, pues hay gente, me imagino que yo sería uno de los que hiciera un collage muy mediano y, sin embargo, Max Ernst que hace unos collages extraordinarios. Entonces, es ahí. El líder tiene que tener una capacidad de armonización, os hablará eh, eh, Uxío, los socios, cada uno tiene su sensibilidad, tienes que homogenizarlo, armonizarlo. Y en el fondo es una aventura entre muchos amigos, vamos bueno, luego hay como la familia, sabemos de socios que han roto, que tienen problemas, bueno, eso pasa también en nuestras en nuestra en nuestra vida privada, pero pero la, el, el, el andadura es común, es común, no hay, no hay, no hay nada que, que no sepan el resto de los partenarios, porque si no lo saben, se va a notar. Y se va a notar que hay una, un proyecto nacional camuflado y que hay uno es el que lleva a la voz cantante, los demás son invitados de piedra. Eso el evaluador lo va a ver, lo va, lógicamente lo va a calificar negativamente. Entonces, y se acabó. Dos programas europeos, los dos en esta subdirección. Punto, esto, perdón, eh, Europa Creativa-Cultura. Europa Creativa tiene dos patas, lo sabéis. Una que va al tema del audiovisual, lo lleva el programa media. Esto, vamos, que no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros somos Europa Creativa-Cultura. Obligación. Hacer lo que he hecho hoy mucho más ordenadamente, ayudaros en todo el proceso desde el inicio, buscar socios, orientar. No hacemos el proyecto, lo hacéis vosotros, sois los que sabéis. No, nosotros no somos competentes en los contenidos, sí que somos competentes en detectar. Mucho sentido común, yo lo digo siempre. Hay mucho sentido común, os ayudamos en todo el proceso y desaparecemos una vez que dais el botón y el proyecto va a Bruselas. De acuerdo, Europa, Creativa y en Cultura. Y ciudadanía, igualdad, derechos y valores. ¿De acuerdo? Esos son nuestros dos programas. Y todos los que estés aquí podéis perfectamente aplicar a esos dos. Porque, insisto, si cultura es todo lo que manejáis hoy aquí, todo lo que se ha hecho hoy es lo que se viene haciendo en el, en el, en el, en el foro, imaginaros un programa de ciudadanía. Todo lo que está, abrís el periódico, igualdad, género, LGTBI, derechos, infancia, violencia, valores, protección de datos. Todos esos topics perdón, están integrados en este nuevo programa. Así que cierro diciendo, ahí estamos, nuestra obligación, ahí os esperamos, online, en el físico, ya salimos y simplemente pues, que nos contactéis. Yeah. Buenos días. Eh, es un placer para mí estar aquí, darle las gracias a, a Benito Burgos, a Augusto Paramio. Ahora, Antes iba a empezar de otra forma, pero, pero sí quiero decir, cuando escucho discursos antipolíticos, siempre digo que lo, lo único que nos hemos dotado colectivamente es, del, es de nuestro contrato público y que si le disparamos y nos quedamos sin él. Podemos volver, solo hay que leer al gran azatot de Lovecraft para saber cómo son los caos rectantes. Y está más cerca de bajar de las estrellas que de lo que parece. Yo soy yo soy, soy, soy, soy el hijo de un poeta, un poeta gallego, de la montaña, lo tenéis ahí, no soy yo de pequeño, es mi padre, cuando llegó a ser el locutor de, de la radio-televisión española de poesía en los años 60 en Madrid con el lobo, que es esa cazadora que veis. Que le regalara Arminio Barreiro, que era un, un, el, el mayor pedagogo que tuvimos en Galicia. Si vais a la CEINCE, a la organización CEINCE sobre educación, podéis ver sus escritos. Eh, estamos muy agradecidos a la Oficina Europa Creativa, que además. Eh, lejos de ser esa grosería o ese caos, para nosotros es como, es como una, una parte de nuestro equipo. Y nuestro equipo, son, nosotros somos una fundación privada y nuestro equipo son muchos amigos, muchas generaciones de gente que intenta, que intenta cambiar con la poesía como, como elemento más alto a lo que se puede llegar desde el ser humano las cosas. Somos de una montaña gallega, os lo voy a poner aquí. Eh, ...los poetas lobos... No, ...el único lobo no era mi padre... ...y no era un lobo malo como el lobo de Caperucita... Eh, ...los lobos nos llaman a los cubrelaos... ...Olga, ya sabe, nos llaman a todos los montañeses los lobos... ...incluso en el Valle de Lemos... ...os llaman lobos también... ...Fernando de Tor y el poeta Roberto Andrade... ...también se, se denominaban lobos... ...no, el lobo fuera de Salimaña... ...que nos quieren ver... ...que nos quieren hacer ver... Eh, ...para mi padre era un príncipe de la soledad... ...y... Y los lobos, nosotros vivimos en nuestras aldeas, como sabe muy bien Izquierdo, y los lobos viven en sus aldeas y todos tenemos que vivir en equilibrio. Entonces, nuestra fundación... Es una fundación privada, es una fundación privada. Tenemos el, el honor de que fue declarada de interés estatal. Para nosotros era muy importante que fuera declarada de interés estatal por lo que por lo que hablaba Augusto de las redes. Eh, mi padre es el poeta del Courel, pero también es el poeta de las villas de Quiroga y Monforte, pero también es el poeta de las ciudades de Lugo, Santiago y Madrid. No, por eso decía que Quiroga y e Monforte eran a sus vilas y eh, Madrid, Lugo y e Santiago a sus ciudades. Se me afán de distinguirlas con grande coro de amizade. Y, um... Bueno, dicen que, para mí la palabra es ortopédica, pero dicen que mi padre es un ecopoeta. A mi padre le gustaba decir que era un poeta de la tierra. No le gustaba que dijeran que era un poeta del paisaje, aunque hay poetas del paisaje fantásticos. Pero decían que los que están integrados en la tierra, cuando no solo es visión, son poetas de la tierra. Hubo un momento en el que este tipo de tradición se perdió, aunque ya visteis, después de la energía limpia de Olga Novo de ayer, yo no necesito de explicaros lo que es la poesía de mi pueblo. ¿no? Entonces, entonces, fue el presidente de los escritores en autonomía. Para que veáis que las instituciones son buenas, el, la Asociación de Escritores en Lengua Gallega durante todo el inicio de la democracia fue un referente ético y ecologista de, para nuestro pueblo, para los gallegos. Eh, estamos localizados en, en... Bueno, esto es... Nosotros tenemos un gran orgullo de esto. Estamos localizados en el Geoparque Global de la UNESCO Montañas del Courel, desde el año 2017. Es, es muy orgulloso porque éramos una zona olvidada y muchos incluso no decían de dónde eran, por la, incluso nos llamaron las urdes gallegas en un tiempo. En cambio ahora que somos un Geoparque Global de la Unesco y Reserva de la Biosfera desde el año pasado, la quinta de las tierras de Lugo, de mi provincia, que decían los romanos, ¿no? eh, están orgullosos, incluso los que no son del Cobrel, porque para mí Oincio, de Olganovo, es Ocobrel, Quiroga es Ocobrel, Ocobrel para mí va casi desde, desde el Cabo Ortegal del norte a la frontera con Portugal en el sur. Eh, y somos un territorio rural, como no, remoto, que es una... Mirad, lo de remoto, que a mí me gusta porque nos lleva así a las imágenes de películas como Into the Wild. Somos remotos porque estamos a más de 50 kilómetros de un núcleo de, pobl de población mayor de 50.000 habitantes, que es un criterio que se podía utilizar muy bien para los, que, para los, de, los, los criterios de las ayudas de territorio-cultura, que le llamamos nosotros en, en Galicia. Es un criterio acuñado por la Unión Europea con sensibilidad. Y somos un territorio de montaña, que ya sabéis que somos un tipo de territorio rural muy especial, sobre todo por la falta de mecanización en, en, el, en, en las montañas, además de nuestros paisajes, del primer plegamiento, como son nuestros montes, del cuarto, como son los Alpes. Es muy importante el paisaje humano y las personas. Dicen que la diferencia entre los grandes ancares de Oliver Lache eh, y, y nuestra tierra es que los courelaos son el gran paisaje humano. Y es lo, la diferencia entre si tú ves un soto de castaños y ves un bosque salvaje. Esa es la diferencia, que el, la, la acción del ser humano pasa en otros sitios, pasa en la viticultura heroica de la Ribeira Sacra, pasa en todo el Estado. Ahí tenemos una, una, una profusión de paisajes humanos brutal en esta península. ¿No? Eh, os lo puedo decir así, también os lo puedo decir eh, Cómo llegar y os lo voy a decir en gallego Mi padre decía que si alguna vez nos perdiéramos Teníamos que recordar que Pasadas todas las franzas Entre Ocitania o Bascuña O de París a Iruña ya diluidas distancias, Aragón por Cataluña o polo norte por Son, en pasadas as navarras, as cadeas y e as barras, y e sea en lengua de Galicia, Ponferrada y e Vilafranca, dejando a cheira estanca en las mismas portas de la o Balcarce, y e sin preguiza penas de Garamela, a peitar polo cebreiro, polo marcado carreiro que a neve vuelve vago, encarar o porto incerto, o longo, o serengo abierto a un lado y a otro del, de Horizonte en Vela, o Sancares y Ocurel. Esa es mi tierra. <risa> Entre los objetivos eh, de los que estamos orgullosos, porque fueron declarados de interés público eh, eh, por el Ministerio de Cultura, con lo cual cuando trabajamos dentro de ellos no tenemos ni siquiera que pagar el famoso eh, impuesto de valor añadido, IVA. Eh, hay tres que hay tres junto las fundaciones literarias ya sabéis que tienen uno que salen todas que es la custodia y promoción del legado literario que es la es nuestra la defensa última de nuestro cuerpo, pero además tenemos otros tres, en nuestro caso, el desarrollo sociocultural para luchar contra otro discurso, el discurso de los estados que nos encargaban de sus de los estados de las administraciones descentralizadas como la nuestra, las administraciones locales, todas estas entidades democráticas de las que nos dotamos. Y era que mi padre en el año 57 escribió os que así nos tein Soteignosos, nuestros no nombres no censo. Los casinos tienen, solo tienen nuestro, nuestros nombres en el censo. También el cuidado ambiental. Como os he dicho, yo vengo de la montaña maravillosa, que decía el poeta, de una de las montañas maravillosas. Hay otras, está en en Euskadi. Vosotros, seguro que todos tenéis una montaña de referencia. Es. Es, es verdad que para los gallegos todas las, las montañas que forman el Curel y los Sancares es una especie de, arcada, de Arcadia griega, es una especie de selva negra de Heidegger, es, una, es el último bosque virgen y la última montaña virgen. Entonces, seguimos el verso de eh, «No hay templo más vasto» ni otro credo que este silencio. Entonces, nosotros somos una fundación cultural de raíz poética, de cerna poética, que decimos eh, los gallegos, pero también eh, trabajamos en proyectos medioambientales, medioambientales y sostenibles, porque no es solo solo, es la sostenibilidad no es solo medioambiental, sino está el paisaje humano, social, y si no está el desarrollo económico que nos permita sobrevivir en nuestro territorio, ¿cómo vamos a cumplir lo que decía mi padre? de Residimos tanto en una lengua como una tierra, eh, eh, y, y por último, que sí que nos hace especiales entre las fundaciones y es en lo que tanto nos ayuda la Oficina Europa Creativa España y siempre fue siguiendo la metáfora de lo que hacía eh, la generación de mi padre cuando estaba luchando por la democracia, eh, como se juntaban los artistas en el Café Gijón, como se juntó la generación Brais Pinto, eh, Brais Pinto que ...que modernizó mi, mi, mi país, mi cultura, mi nación en los años 60... ...y estaban estudiando en Madrid, como hacían esos artistas... ...emigrantes y estudiantes, modernizando su territorio... ...y su comunidad al mismo tiempo. En eso lo buscamos y como metáfora en un mundo globalizado... ...y en un mercado común, pero aún en una economía social de mercado... ...no como la estadounidense europea, eh, intentamos trabajar... ...haciendo redes, como después os contaré... ...entre poetas, entre legados poéticos, entre montañeses, entre gente del rural... Yo, para mí, todos somos labradores, somos hijos de labradores. Yo soy el, el nieto orgulloso también de un tratante de ganado que iba a la feria de Pedrafita también en el 52. Nosotros intentamos trabajar con nuestra redonda. ¿Sabéis por qué? Cuando dicen kilómetros a la redonda, como perdimos nuestra cultura labradora. No sabemos que en la redonda eran las ferias a las que llevabas el ganado, a las que ibas a comprar cosas. Las mías iban desde Pedrafita hasta Monforte. Y también hasta Vilafranca del Bierzo, de donde es mi abuela, y hoy ya hoy no es mi comunidad autónoma de Galicia. Eh, somos un modelo de negocio muy especial, somos una fundación muy especial comparada con otras que podéis ver, porque nacimos después de la crisis de 2008 de Lehman Brothers, cuando todo estalló, cuando, cuando todo, todo, este tipo de, todo este tipo de parapetos que decía John Rawls, de colchones del sector público para los ciudadanos, cayó y se redujo, implosionó ¿no? por un dogma de mercado. Entonces... Eh, ...en verdad, nuestro patronato es completamente privado... ...son la familia y además somos una fundación muy familiar... ...los amigos eh, del poeta y, y poetas, escritores, historiadores... ...luchadores por el rural, por ejemplo, la silla del courel... En la, la, ...la detenta Orlando Vázquez, que es el gran líder ecologista... De, ...el gran líder ecologista de Mis Montañas y muchos y muchos más... Eh, somos una casa, somos una casa-museo, más casa que museo, que también nos diferencia de, de otras. De arquitectura ganadera, de arquitectura tradicional gallega, eso no existe. De arquitectura tradicional griega, que fue la que, la, que, la que se generó durante los últimos 2.000 años en Europa y, y en ella crecieron todas las lenguas y culturas. Y era una, eh, era una cultura campesina, era una cultura de economía campesina, era una cultura de sociedad campesina, era una cultura de... Pensamiento labrador. Es de, es de finales del siglo XVIII, estáis todos invitados a venir a verla, está catalogada patrimonialmente y ahora sus, sus cortes, sus cuadras, tienen exposiciones, tienen libros, tienen festivales de poesía y tienen gente dentro otra vez trabajando, donde antes estaban nuestras vacas y nuestros bueyes y nuestros caballos. Eh, oculta los restos, también por hacer la memoria histórica, que es, una de las, es uno de los campos elegibles en el programa... Eh, eh, ...los restos del antiguo zulo del gobierno republicano, está encima de nuestra librería. Ahí se escondían los cinco concejales políticos, que parece que ahora... ...los cinco concejales del gobierno republicano, durante cinco años, desde que los fusilaban... ...hasta que después ya solo los, los metían en la cárcel. Y guarda lo que, lo que dijo mi padre. Mi padre dijo que si se pudiera hacer, que no, no tenía ese tipo de certezas... ...que pusiéramos su colección de arte, de pintura... ...de vanguardia del siglo XX, gallega y madrileña, úrculos, violas, sauras... ...al servicio del pueblo, junto con su biblioteca de filosofía y poesía... ...y sus archivos, y no solo los suyos, de su familia ganadera... Eh, eh, de, ...de su amigo poeta Carlos Soroza, con el que estuvo en el Madrid... del Café Gijón, como lo retrató Umbral a la entrada en el butacón... ...con la mujer de, de Viola y de toda la generación que intentó luchar... ...contra la democracia para que ahora nosotros le estemos perdiendo el respeto... ...porque a veces los resultados no son los más los máximos posibles. ¿no? Eh, también de María Mariño, la Adinemiteira da Fala, una poeta que cumplía perfectamente... ...la teoría poética de mi padre, que decía que para ser el mejor poeta del mundo... ...no hace falta ni haber leído un libro, es solo una comunicación directa, ojos a ojos... Eh, podemos cuidar de todos esos archivos que vienen desde el siglo XIV con, con ventas de ganado, con ventas de, de Prados, en, gracias a ayudas, por ejemplo, del Ministerio desde aquí le quiero mandar un saludo a Severiano Hernández, que es el secretario general y que, y que gracias al trabajo de su equipo y que existe una subsecretaría general de archivos, estamos declarados pares privados, un archivo de interés estatal poético y labrador, cosa que nos, nos enorgullece mucho. Después también nos ha apoyado la Junta de Galicia también os he de decir que no es solo mi casa y no es solo vuestra casa es nuestra casa, sus huertas que es donde se hace el festival Dos de Oseidos del que os hablaré después porque el festival eh, literario de mi sierra, las fiestas de mi aldea se hacen en una huerta en una huerta parado, es una huerta bastante grande y, pero también cuidamos de eh, 13 sotos de castaños, eh, uno de ellos fue declarado Patrimonio Forestal de Galicia y hoy gracias a eso podéis visitarlo con señales de poemas de sotos, de castaños y también de interpretación, para que vengan la media de 60 colegios que visitan mi casa todos los años. Eh, además de eso, las praderías. También tenemos dos hectáreas de prados. Un día espero que vuelva a haber vacas. No sé si serán rubias gallegas o cachenas o algo así, pero yo espero. Y aún hoy en día en nuestra tienda, en nuestra librería, además de libros, se vende miel y castañas y también a los colegios. Voy a ir corriendo, que si no, me dijeron cable lento. Eh, ¿Qué es el grupo de trabajo IT? Hay una leyenda gallega y también, y también del norte... Que ...en el que IT, el hijo de Brogan desde la torre de Hércules... ...aunque en verdad la torre antes llevaba el nombre de su padre... Eh, ...miraba a la bruma y él decía que veía tierra. Pero todos sus amigos, todos sus compañeros... ...no veían nada, solo niebla. Pues eh, le hicieron caso a IT, eh, cogieron el barco y descubrieron Irlanda, y por eso los gallegos somos los mitológicos creadores de Irlanda, lo cual nos vale muy bien para, que, para la simpatía después haciendo redes de trabajo eh, europeas. Entonces, nosotros tenemos un grupo de trabajo, gracias a las ayudas de acción y promoción cultural del Ministerio, reiteradamente desde 2013, que... Eh, entre multiplica por un tercio o multiplica por dos, o multiplica por dos nuestro presupuesto anual, esos 35.000 euros base que os, dije, que os dije antes. Y nos dota de un grupo de trabajo, de una plataforma de crowdfunding, que fue lo primero que hicimos para también eh, eh, invitar a la ciudadanía a la responsabilidad, gracias, gracias a eso. Es un grupo de trabajo donde hay muchos voluntarios, donde hay técnicos, donde hay gestores culturales. Por ejemplo, yo tengo aquí la suerte de tener conmigo a Adriana, que es la gerente de mi asociación de gestores culturales eh, de Galicia que ayudan y que, que se van formando equipos en estructuras de innovación abierta para llevar a cabo proyectos que no son ni de la Fundación Oboneira ni de ninguna de sus partes, son de todos a la vez. Entonces, gracias a eso nosotros tenemos un corazón de financiación, la palabra es fea pero vale para hacer cosas bonitas que nos, que nos bombea. Eh, eh, lo siguiente que os voy a decir es que es que nosotros, desde que ya tuvimos una, una determinada estabilidad económica muy difícil después de 2008, empezamos a no solo utilizar el grupo de trabajo IT para dotarnos de proyectos y para estar redactando todo el día proyectos, que es, lo, que es, lo que, que es una de las cosas que hablábamos antes, sino para también ayudar a hacerlos a otros. Hoy en día no solo, no solo damos incluso patrocinios directos pequeños, sino que asistimos técnicamente, como nos asiste la oficina de Europa Creativa a nosotros, muchas veces reencaminando cada este nodo, reencaminando cara a este nodo a la gente que todavía no sabe que existe eh, eh, otros proyectos. Hoy en día hay empresas privadas, compañías de danza, otras fundaciones literarias que empezaron en proyectos europeos aún cuatriplicándonos en edad, gracias a, a estas redes que hemos, que hemos tejido. Pensad, como sabe bien Adriana, nosotros no tenemos una antena regional de financiación e internacionalización cultural. Pero yo digo, no sé si sí, nos hará falta, porque la, tenemos nuestra, nuestro nodo del Estado, nos trata tan bien como si estuvieran sentados a la mesa de la cocina de casa todos los viernes por la tarde. Os cuento cómo fue nuestro primer proyecto europeo. Imaginaros... Eh, eh, nuestro primer proyecto europeo no era un Europa creativa porque necesitábamos un 40% de financiación y de, aquel, de aquellos 35.000 euros que teníamos eran solo 18. No nos daba para eso y para la luz y para las, las cosas. Entonces nos fuimos a un proyecto de Erasmus Plus, de formación no, no reglada. Nos fuimos por ahí. ¿Y qué hicimos para...? Para empezar a hacer lo que queríamos, que era nosotros, una de los de las orientaciones de la Fundación es dotar de una programación, no solo poética y no solo literaria, cultural, de vanguardia, a las montañas del Courel. Para que un ciudadano, un montañés de las montañas del Courel... ...tenga derecho a una misma programación cultural de vanguardia... ...que si viviera en nuestra capital, Santiago de Compostela... ...o incluso en Berlín. Nosotros que desde siempre hemos tenido un gran patrimonio... ...inmaterial, y, y material rico, tenemos, tenemos bandas de gaitas... ...tenemos eh, certámenes de música popular... ...tenemos una gran gastronomía basada en el jabalí... ...y las castañas y muchas otras cosas... Eh, ...pero no teníamos un festival literario de vanguardia. Entonces, ¿cómo lo hacemos desde la formación no regulada? Pues hay que crear, que después volveré sobre ello gestores culturales que sepan trabajar en programaciones en zonas aisladas. Y no eran solo zonas aisladas, rurales. Como veis, en los socios teníamos una zona aislada rural cerca de Poitiers, donde estaba el tren de Futuroscope eh, francesa, de eh, retirados ingleses que viven allí porque la, la pensión les, les, les cundía más. Salerno, la gran ciudad de Salerno, que fue un laboratorio social en, en la Italia de los años 80 y muy depauperada en el sur, porque nosotros somos la Europa romana, somos la Europa griega, somos la Europa del sur, entonces tenemos, que, tenemos siempre que hablar con ellos mucho. La Fundación Alfonso Gato, un poeta hermético, que además es un actor de Fellini, también una fundación como nosotros de poetas. Eh, eh, una agencia literaria de poetas de Irlanda, visteis que nos miraban, os lo digo, como si fuéramos plan, pero sois gallegos de verdad. Y, y el Festival Literario de Madeira. Nosotros siempre intentamos en nuestras estrategias, que os explicaba Augusto, eh, que nuestra... ...siempre haya portugueses, porque hablamos el mismo idioma, eh, tenemos tenemos una suerte. Hablamos gallego, que es nuestro idioma. También hablamos eh, castellano, que es nuestro idioma ciudadano. Entonces, te, hablamos dos de las tres lenguas más operativas en, en, en este en este mundo. ¿no? Entonces, después veréis que también eh, con, el, con el gallego, con el castellano... Con el inglés nos vamos al italiano y al francés, porque en verdad sabéis que el gallego y el italiano comparten el 10% de las palabras. Entonces, eh, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros queríamos hacer esa programación, pero queríamos que fuera ideal, desestacionalizada, eh, eh, especializada. Y al final nos dimos cuenta de que, eh, quizás concentrando, en el último fin de semana cuando se marchan las familias de los emigrantes de vuelta a Barcelona y a Zúrich. Eh, si concentrábamos ahí una programación cultural, eh, podíamos aprovechar ese momento de última felicidad del verano, de última felicidad del verano, en donde se juntan las diferentes generaciones a, a disfrutar de nuestra cultura y de nuestra arte juntas. Eh, sería, sería un momento esa ventana de oportunidad, de felicidad entonces aprovechamos esas movilidades nos trajimos a los poetas irlandeses a los poetas portugueses que trabajaban en el Festival Literario de Madeira a los poetas ingleses, nos juntamos todos allí aunque no teníamos dinero para hacer un festival fue el primer festival internacional de literatura Festival dos Seidos que es este libro, que quiere decir los campos como el, como el de Castilla, de Machado eh, eh, lo, al principio fue un festival muy pequeñito eh, ha, llegado a, ha llegado a haber mil personas en esa huerta en 2018. Hoy en día, reducido por los protocolos de higiene y de seguridad y siendo ya de pago, aunque teniendo un tercio de su aforo solo para los habitantes del Caurel, eh, está apoyado como festival profesional de música, eh, que no hay ayudas a festivales de poesía, como festival profesional de música. Además, nuestros músicos, muchos de ellos son poetas, como lo sabéis también. Muchas veces yo no sé discernir quién es poeta. Solo, solo por los ojos y, y entonces hoy en día hemos tenido tres menciones de buenas prácticas europeas que nos valen para después, pedir proyectos y ser bien evaluados y premios premios que son del público gallego como el premio cultural que es el mayor premio, un proyecto cultural que te pueden dar etcétera, etcétera, pero nuestro mayor orgullo es que los montañeses, cubrelaos no le llaman el Festival Internacional Literario Doseidos, le llaman las fiestas de mi aldea, las fiestas de Parada. Eh, ahora hemos tenido ya como, este es el último proyecto y el más brillante de todos y el más grande, eh, es una red. Eh, nosotros siempre hablamos del Camino de Santiago, también hablamos también hablamos así reflexionamos de forma ceñuda muchas veces. El Camino de Santiago, que es lo que coloca a, a mi país en el mundo, porque somos su final, es el, el gran hub de conocimiento, ya no solo a nivel poético y literario, porque nos trajo las influencias de la literatura provenzal, pero aún nos trajo las influencias de la literatura sufí, desde Conia, desde el altiplano del medio de Turquía hace años. Pero lo que hace es que... Muchísima gente de todo el mundo venga a Galicia. Lo único, el único problema que tenemos con ellos es que vienen un poco como carneros. Dicen que bajan por, bajan por, nuestra, por nuestra Sierra del Norte, que, que, os, que os, os podía decir en el poema, pero voy a seguir diciendo Triacastela, Sarria, Samos, Portomarín, y, y, y solo ven de, nuestro, de nuestra gran concentración de patrimonio cultural que pasa en otros territorios. Pero nosotros, yo siempre digo que la concentración de patrimonio cultural... Solo de, solo de mi pueblo, es equivalente a la de una gran capital europea. No creáis que hay más patrimonio cultural en, la, en, en, en las Romas capitalinas o en los, los países en en el París capitalino que en, que en Galicia. Lo que pasa es que hay que mirar más de los 500 metros de la, de la vía, hay que mirar más de los dos kilómetros. Estamos intentando geomapear, estamos intentando crear rutas, eh, derrotas, que dirían los marineros gallegos. Ya sabéis que los gallegos somos... Marineros y labregos, marineros y labradores, eh, a crear derrotas, crear que la gente se pare y se, y se bifurque cara a nuestro patrimonio, especialmente... ...con lo que nos compete a la Fundación Uboneira... ...primero al literario, pero después a todos los demás también. Entonces es un gran proyecto que conurba... ...15 socios de 10 países diferentes... Eh, y, pero nuestro territorio piloto... ...nosotros lo que hacemos es intentar atraer... ...entre Galicia y el norte de Portugal... ...a la gente que entra por los caminos... ...desde los aeropuertos, desde, desde los diferentes sitios... ...a los puntos de patrimonio literario... ...complementariamente a los demás... ...en base a narrativas, en base a rutas... ...en base a, a mapeados... ...por eso cuando me contó... Eh, Olga Novo, la ruta que había hecho siguiendo los pasos de su padre y de los bueyes de su padre, desde Oincio a Pedrafita, yo le dije, ¿me tienes que contar eso que lo, lo vamos a poner para que, para que un, un logaritmo científico de, le, le salga por una ventana a la gente cuando, cuando un americano esté mirando desde, el, desde la cima del Cebreiro, que es la primera fase del Camino de Santiago imaginaros lo que es para nosotros trabajar en este proyecto de innovación aplicada turístico-cultural, que la palabra es fea, pero el, el objetivo es bonito ha duplicado nuestro presupuesto y nuestro personal hasta el próximo año hemos pasado de ser cuatro a ocho en una aldea que cuando empezó la Fundación Obonera tenía seis personas y hoy tiene diez, diez más ocho eh, ¿Por qué lo hacemos? Abriendo la mirada. Si, si, si veis mi montaña, mi montaña tiene el camino francés, el supercamino este, el, el camino por el que pasa más gente, por el, por el norte, que pasa millones de personas. Y el camino, el, el camino de invierno por el sur, que era la derrota de cuando nevaba mucho arriba y iban por abajo. Y mi, y mi tierra quedó... Eh, mi tierra quedó aislada entre esos dos caminos, además después ya sabéis que encima de los caminos hicimos las carreteras, o sea que quedamos aislados. También en eso eh, tiene todo, todo todo tiene sus dos caras. ¿No? Pero lo que, quiero, lo que quiero decir es que ahora, esos 30 kilómetros, los vamos a intentar capilarizar para que ya no sean, ya no sea una herida de montaña que ni los ni, ni, las, ni las hordas de almanzor subían, porque el cobrel es el dios de los altos y los bajos, es muy empinado. ¿Por qué lo hacemos? Es un, la responsabilidad de, de hacer un, un ejemplo de estrategia de valorización turístico-territorial basada en el patrimonio literario y, además, ampliando todo el territorio literario. No solo lo hacemos con la casa de mi padre, lo hacemos con todas las fundaciones literarias de escritores de Galicia. Fundación Rosalía de Castro, Fundación Manuel María, eh, Casa de Álvaro Cunqueiro, con todas. Estamos haciendo esos nodos para intentar atraer a la gente de los diferentes caminos que vertebran mi tierra. Si, si mi padre era un poeta nacional... Lo normal es que su territorio literario sea la nacionalidad del poeta, que es otra palabra que, te, que también últimamente están poniendo en crisis, aunque sale en nuestra carta magna. Eh, Europa creativa, que además aquí tengo que tengo que hablar de Augusto eh, nosotros utilizamos Europa creativa, era muy difícil al principio para nosotros, dado nuestro tamaño presupuestario porque se, cofinanciaba solo el, eh, se, se financiaba solo el 60% de las, de, las, de las apuestas pero ahora, además de que hay proyectos más pequeñitos que llegan al 80%, o sea que lo tenéis mucho más fácil, y si nosotros lo conseguimos también vosotros lo podéis conseguir ¿eh? además, escribiendo sexy Escribiendo, claro, si tienes gestores acostumbrados a, a, a trabajar con poesía, escribiendo proyectos, ¿cómo no le vas a gustar un evaluador independiente que, a diferencia de, de otro tipo de procesos, es un gestor cultural como tú, pero de otro Estado miembro de la Unión Europea? ¿Nosotros qué hacemos con los Europas Creativas? Solo tuvimos dos. Dos, son seis años. ¿eh? Eh, nos, nos cofinancian nuestro festival, nos cofinancian las residencias de, de poetas extranjeros y propios en nuestra tierra, nos cofinancian todo tipo de eventos, nos dan dinero para ir a sitios como el Pacto Rural, del que se hablaba en la mesa anterior, para poder tener ese dinero para el billete a Bruselas. Eh, ¿Y qué podemos aportar nosotros a un proyecto de Europa Creativa que no sea la típica red de entidades literarias? Bueno... Pues la primero es, el primer proyecto que hicimos que se llamaba Asilo, eh, Social International Literature Operations, en plan, era eh, intentar llegar a las audiencias excluidas normalmente de las políticas eh, de, de fomento de la lectura. Entonces, nosotros cuál, cuál era nuestro valor añadido, nosotros sabemos intentar, intentar fomentar la lectura en los territorios rurales, intentar fomentar la, la, la, la, la literatura, la poesía como el patrimonio que tenemos para valorizar. Pensad que eh, mi montaña es tanto un territorio natural como un territorio literario por, y, y, y por literario fue simbólico y, luego, y ahora convertido en destino turístico más o menos emergente, que tampoco es... ...tampoco es, es, es para tanto... ...entonces nosotros trabajábamos en eso... ...nuestros socios holandeses de la, de la Universidad UJLL... ...de Limburg, de la parte flamenca... ...trabajaban eh, con hospitales y con presos... ...fomentando la literatura entre presos... ...la Asociación de Escritores Húngara... ...fomentaba la participación en la creación literaria... ...los famosos eh, talleres de creación literaria... ...y Crocodile, que a mí me gusta mucho... ...es, una, es de, un, de un barrio humilde de la ciudad de Belgrado que no tiene, no tienen, no, no sé si sabéis, no tienen nuestro mismo nivel de estado de medioestar que tenemos aquí, pues ellos son capaces de hacer un festival literario para, para niños, en el que hay más de 400 niños allí en el barrio, cada vez que se celebra. Por lo tanto, les queremos muchísimo. Eh, Hoy en día, cuando se acabó, había otro proyecto liderado por la Asociación de Escritores de, de Cataluña, el PEN Catalá, eh, que ellos solo estaban intentando fomentar el, el público joven de la literatura, que es muy necesario. Entonces, dijimos, bueno, ahora que hemos acabado, ¿por qué no nos fusionamos los que estamos contentos con los resultados y hemos aprendido a trabajar juntos y hacemos? Eh, un, un, un, ...un proyecto de fomento de la creación literaria joven... ...y un fomento de los públicos literarios, de los públicos lectores jóvenes... ...pero de grupos excluidos. Nosotros ponemos nuestra sabiduría montañesa. Vosotros poned la que podáis. Hoy en día hay otro proyecto que se llama Be Now, hazte parte ahora... Eh, que, es lo que, ...que es lo que fomenta y gracias a eso seguimos financiando... ...toda nuestra estructura de eventos con el festival incluido... Eh, todos los sistemas de residencias, ahora, por ejemplo, eh, en colaboración también con la Diputación de Lugo, que es nuestro arcángel territorial, eh, eh, tenemos una residencia para que venga una poeta eh, eh, 15 días a estar en nuestra casa del Courel y a escribir allí y, sobre todo, a relacionarse con los, con los archivos. Que me olvidé del más importante y el más brillante hoy, Ten estamos haciendo un archivo audiovisual de las mujeres del Courel, eh, que son entrevistas... De, ...de mujeres jóvenes cobrelas a sus mayores, aunque no sea, pero no pueden ser de la misma familia. Y se entrevistan porque toda la historia de las mujeres de mi montaña estaba opacada. Eso es lo mismo, de, decía mi padre en un poema, que lo mismo le pasaba a Galicia... ...en los tratados de historia, que también estaba enterrada. Eh, entonces lo entendemos muy bien. Estamos trabajando en eso. Gracias a este tipo de fondos. Eh, eh, y después, claro... Somos, un, somos una entidad literaria, somos una fundación literaria, pero como fundación literaria, pensad que somos el único museo y el único centro sociocultural privado en 50 kilómetros a la redonda. Somos un museo sociocultural Remoto. Eh, entonces trabajamos también trabajamos también en proyectos de museos, no de museos literarios solos, sino de museos. Tenemos la joya de nuestra corona, es el proyecto eh, Muse Schools, Muse Escolas, Muse Escuelas. Eh, en lo que intentamos hacer para seguir, como os dije, para nosotros el trabajo con las, educa con las instituciones de educación eh, pública es estratégico y sobre todo con las del, con las del medio rural. Entonces, tenemos que ser, nuestros museos tienen que ser el primer recurso educativo de educación eh, literaria, cultural y artística eh, de, de, de las escuelas de nuestro perímetro. Nosotros tenemos una a cuatro kilómetros, eh, que es una escuela usión o boneira y otra en Pedrafita do Cebreiro. Eh, el otro día hemos mandado este, este libro de cuentos que veis. Han recibido cada, cada uno de los niños de las escuelas de Oincio, de Pedrafita y de Courel, un ejemplar. Intentamos, mandar, intentamos que, que vean que la... Que la la literatura y la poesía se acuerda de ellos cada año con este tipo de recursos. También mandamos obras de teatro, también mandamos eh, eh, escuelas y talleres de danza para niños y para mujeres de danza contemporánea en el rural todos los veranos desde hace dos años. Gracias a un programa, a un, a un fondo chacobeo 21. Es, no creo que haya muchos territorios rurales que tengan clases de danza contemporánea gratis para sus mujeres y sus, y sus niños. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos colaborando con una asociación de didáctica patrimonial fantástica que es socia nuestra hoy en día en tres proyectos, que se llama Espacio Rojo y que es madrileña. Eh, lo hicimos trabajando con ellos gracias a una, a una búsqueda de socios como las anteriores. Yo iba a, a la página web, bajaba las búsquedas de socios que todo el equipo de Augusto sube y miraba las que valían para nosotros y hacíamos propuestas... ...como esta, museos y escuelas... ...y las que no valían para nosotros... ...se las mandaba al resto de, de, de nuestro ecosistema cultural... ...no solo las fundaciones literarias... ...nuestro sistema cultural son todos... ...toda la gente de la cultura de Galicia... Eso, ...ese es nuestro sistema cultural... Eh, ...veis que está en la dirección de museos de Conia... ...que de ahí venía Rumi... ...que a mi padre le encantaba Rumi... ...que ya sabéis que es el centro de la literatura... ...de la literatura y del pensamiento... ...porque poesía es pensamiento... ...no solo literatura, sufí... ...también, como los derviches, como toda su música... Eh, ...la Facultad de Humanidades y Económicas de Lodz, ...que yo ya solo ver el tío y digo, yo quiero colaborar con estos polacos... ...por Humanidades y Económicas, perfecto, eso es el futuro... ...consultoras de turismo cultural, por eso que muchas veces... ...cuando cultura y turismo, así como nosotros tenemos una pintada... ...en el cobrel que dice, vamos a comer turismo... Eh, ...a eso, el nombre del gran fabulador griego... ...que los, los cuentos de mi padre también siguen su estructura... Reorientación de los artistas escénicos emergentes de territorios turísticos, emergentes para que trabajen sobre, con, su, con su patrimonio. Líder, un teatro de Atenas. Ya sabéis que eh, quién sabe mejor que de teatros en Atenas, que es un teatro. Que es, es un teatro toda la ciudad y que hay un teatro en cada calle. Y además, vietnamitas, que nosotros somos un poco vietnamitas <coughs> también, y, y consultoras de formación brasileira. Entonces, imaginaros las producciones escénicas que salían basadas en los cantos de la recolección de café. ¿Qué programa es este? este? Este es un Erasmus Capacity Building. Capacity Building. ...y um, otro que, que me hace mucha ilusión principalmente porque tengo un muro un muro gigante de piedra seca... ...que ya sabéis que es patrimonio inmaterial pero que son los muros como los, hacía, como los hacían nuestros montañeses... ...desde siempre antes de que hubiera cemento y que además se hacen con los, incluso con los restos de nuestras canteras de pizarra... ...tengo un muro hecho por 30 europeos en 48 horas, siempre lo cuento cuando, cuando lo visitamos... ...el fomento de la ecoconstrucción, de la formación de nuestros técnicos, de, nuestros técnicos de todo tipo de entidades rurales de la ecoconstrucción... Nosotros lo basamos en la recuperación de nuestras técnicas de construcción tradicional. Un log, la diversificación de públicos de los museos, por ejemplo. Nosotros eh, siempre intentamos integrar eh, todo tipo de criterios, además de que las instituciones hoy en día integran muchos tipos de, de criterios sociales. Pero, por ejemplo, nuestras prioridades. No sé si está aquí mi hermano del Festival Agroqueer de Ulloa, pero la prioridad del público LGTBI, la prioridad de las cláusulas de género, la prioridad de los grupos locales, de los grupos de temática rural. De, todo, de todas las prioridades que, de las que nos necesitamos dotar para avanzar como sociedad, como sociedad están en, este, en, este, en esta red de museos, en donde hay además de interpretación patrimonial un museo del pueblo austríaco un museo de la literatura rumano un, un, un ayuntamiento que tiene un museo de un codex y una consultora de turismo cultural como nosotros, montañeses de los abruzos abruzos, dolomitas, alpes es lo mismo eh, Formación digital para los crealances, formación digital. Estamos haciendo un MOOC, un curso que puedas hacer desde casa cuando tienes tiempo porque nos hemos dado cuenta de que no hay formación para gestores culturales rurales, o sea que trabajan con patrimonio cultural rural y con paisaje rural porque nos entrenan y en eso eso es un gran reto de nuestras actividades de profesionalización como sector a nivel estatal, a nivel, a nivel autonómico, etcétera, etcétera que nos entrenan para ser técnicos de gestión cultural de ciudades. Por eso después son tan, son, son tan valoradas fundaciones como la nuestra, porque es un tipo de experiencia que no puedes conseguir todavía en la academia, en la academia pública y privada. Indígeno, tenéis, lo primero, si tenéis un centro cultural y un museo, es que esté participado por vuestros vecinos. Yo no, nunca fui nunca fui, nunca estuve más orgulloso que cuando, cuando, para celebrar un compromiso entre una... Entre un, ...entre un niño del courel y una niña de... ...no me acuerdo cómo es el sitio en Murcia con los caballos que hay una cruz... ...Caravaca, Caravaca. Eh, en Caravaca y vinieron a celebrar. Las dos familias les vinieron a enseñar mi casa... ...porque yo creo que mi casa sea su casa también. Entonces, buenas prácticas en centros culturales permeadores de su, de su vecindad... ...de su aveciñanza... Para no crear proyectos culturales rurales portaaviones. Aterrizan unos tíos con los coches y el domingo aterrizan de vuelta en sus casas. Book Power, fomento de la audiencia literaria de mujeres en base a grupos de lectura rurales, en donde se, lee, en donde se leerá a Olga Novo, donde se leerá a María Sánchez, donde se leerá a nuestras poetas y escritoras, que perfectamente, perfectamente trazadas por su territorio. No, no, no puedo deciros más de muse Schools que, que, gracias a eso, lo, que, lo más importante que tenemos ahora que acabó el proyecto es que tenemos un grupo de 30 profesores de toda Galicia que trabajan con nosotros, pero que trabajan de forma coordinada, grupos de WhatsApp, de, de, y, pero que se, se juntan y vienen a vernos y traen desde sitios como Leiros, que queda en el otro lado de Galicia, a sus niños desde hace nueve años. Eh, este lo quiero decir, aunque me vas, me vas a cortar, eh, eh, anti-bullying en series. La prevención del bullying en base a la integración de artistas escénicos en las escuelas, como mi padre pidió que se integraran a los escritores y a los poetas en, que, fueran a los, eh, que fueran a la red de, de, de colegios, de primaria y secundaria ya en los años 80, con bailarines, porque además los bailarines cuando son pequeños son normalmente objetivo de bullying. Yo ...pude ser bailarín, mi padre era un, era un fanático de Nureyé... ...mi hermana es bailarina, mi novia es bailarina... Eh, ...y yo cuando me, cuando me dijeron, vienes, te llevamos al conservatorio... Dije, ...pero me quieres matar... ...entonces, para que no vuelva a pasar eso... ...que yo bailaría mucho mejor ahora... Eh, eh, trabajamos, en este, ...trabajamos en este proyecto con socios portugueses, serbios... ...ya veis que los nombres muchas veces se repiten... ...no voy a hablar del otro porque no nos da tiempo... <coughs> Traducir eh, todos los recursos, todos los contenidos que tengáis. Que esto es Neojerga de transformación digital. Nosotros, gracias a la traducción de Neojerga de contenidos digital, el libro, el libro de la montaña de mi padre, ahora, uy, perdón, ahora es un libro que se distribuye por todos los Estados Unidos gracias a, a una editorial de Texas. Lo intentamos traducir eh, y trabajamos además con mucha sensibilidad desde nuestra, desde nuestra Dirección General de Cultura Autonómica, que nos apoya la traducción de uno a tres libros a los idiomas de Europa, que son los que tenemos, porque yo, aunque tú te puedes acordar de mí durante tres días, pero si te dejo este libro en inglés en tu casa, te acordarás de mí siempre para hacer un proyecto. Y además, lo puedes leer, que es bastante más interesante que yo. Eh, um, ¿Cómo hacemos? Nosotros tenemos a, tenemos a nuestro padrino, que es, que es el, la Oficina de Europa Creativa España, pero a partir de él, y gracias a la experiencia, nos, en, nos hemos integrado en redes como la Red Europea de Centros Privados, Transyrujales, la Red Europea de Centros Culturales Públicos y en sí sí la Red Europea de Plataformas de Crowdfunding, porque nosotros pensamos que solo... Eh, un poeta libre puede ser útil para su pueblo y solo puede ser una entidad cultural independiente si tienes tan diversificada tu, tu financiación que puedas hacer lo que quieras libremente aunque solo pierdas una de las patitas de la misma eh, veis los logos, muchos de ellos los conocéis funciona, ahí está la Asociación de Gestores Culturales lo único para acabar, ya que me va a matar a Augusto, mirad Estar siempre en foros como este. Yo conocí a María Sánchez en, en el foro de León, eh, aquí. Después estuvo en mi festival. Eh, conocí a, eh, a Benito Burgos. Conocí a muchos de vosotros eh, eh, en base a una búsqueda proactiva de semejantes. No de iguales, porque los iguales tampoco tampoco nos podemos, nos podemos enseñar mucho. Eh, Semejantes literarios, semejantes rurales, semejantes montañeses. Siempre la universidad. Cada proyecto debe tener una transferencia de universidad, sociedad, en sentido bidireccional. Un proceso de escucha activo. Los, las newsletters, los, los, los boletines, las informaciones en foros como este. La maximización de oportunidades de convocatorias. Nosotros nos pasamos el día redactando proyectos, pero somos una fundación literaria. Es lo que tenemos que hacer. Tenemos que redactar proyectos. Jugamos con la técnica del 10%. De cada 10 que escribimos... Vamos a conseguir uno. Solo vamos a conseguir una. uno. Una movilidad laboral hiperactiva. Esto sí que es una externalidad negativa. Yo tengo la, la espalda hecha un asco, pero como, como yo toda la gente que trabaja. Pero gracias a eso, la semana pasada había eh, cinco bailarines en Alemania, cinco museólogos en Iasi, en Rumanía y dos profesoras en Atenas. Gracias a nuestras movilidades laborales. El gallego como label eh, para, para el futuro. Nosotros tenemos una cultura... Y un idioma propio. Eh, pasa pasa en muchos sitios, cada uno tenéis la vuestra. Incluso espero que, además, pase con, con mayor dignidad eh, administrativa en el asturiano próximamente. Y, y además, y además el, el, la europeización como label. Si tienes proyectos europeos... Las demás administraciones multinivel, que decía Augusto, te miran mejor. Nosotros eh, ahora eh, nos, nos, nos cuidan mucho más porque saben que somos capaces de conectar sus convocatorias con las ayudas, con, con proyectos europeos que les traen visibilidad y gente aquí. Las ventanas de oportunidades, el año europeo del patrimonio cultural de 2018 para nosotros fue estratégico para multiplicar nuestros proyectos capitales europeas de la cultura para llevar nuestras propuestas de cultura, de poesía de literatura rural, los fondos Next Generation eh, aquí ya no, ya no, tenía una para las gracias pero lo único que voy a, antes de que me corte Augusto, es deciros autotraducirme para que veáis por qué hacemos todo esto es así eh, es donde solo queda alguien para aguantar de los nombres, pongo yo la amplia fronda la redroma de un castaño y sentada a su sombra la, la larga estirpe del último labrador, no como las estirpes de reyes, ciscadas en múltiples palacios y alcázares en países diversos, sino las estirpes campesinas, sentadas una a una a la puerta de sus casas cerradas en la escalera de piedra o en las raíces fuera de un árbol como este, estirpes de la gleba, enseñados muertos que ni calienta ya el sol de junio cuando se levantaban para segar con el rocío. Segaré otro año, segaré en homenaje, no porque la hierba vuelva tierna e igual y segar los prados ganados al bosque. Segaré como en las grandes jornadas de verano, detrás de los segadores sucesivos, lamiendo con brío los tobillos del de delante, en el ir y venir de la gadaña canta a ritmo binario sobre un rugido de río continuo. No, yo no estaba de, de moderador, ¿eh? Habéis visto que somos los dos muy, muy habladores, tenemos capacidad de la logorrea. No sé siquiera si hay tiempo para preguntas, porque, lo digo porque vamos muy fuera de plazo, pero no sé si no somos moderadores, o sea que uh, no hay moderación, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, eh, si ¿sí hay así alguna sugerencia, pregunta, eh, o está todo muy, muy clarito. Un bombardeo, verdad. Sí. Claro. Sí. Es efectivamente. Bueno, simplemente decir que todos estos proyectos es así. ¿eh? Cada uno vende su libro. Entonces, todos están co-financiados eh, co por los programas de referencia. Eh, el del CERNO ha hablado de Erasmus, que no es nuestro, no lo llevamos nosotros, lo llevan otros colegas, que os redirigiríamos. Es habitual que vengáis a nosotros con algún tipo de proyecto que no sea de nuestra competencia y os redirigimos a quien puede hacer nuestro papel en otras instituciones, en otras entidades. Otro de Horizon 2020, que tampoco lo llevamos nosotros, pero sí que hacemos mucha, eh, digamos, mucho networking con ellos porque tenemos muchos puntos de conexión y luego los de Europa Creativa, y espero que en la próxima convocatoria haya un ejemplo del programa CER. Se acabó.